Los ODS son los 17 objetivos que la ONU planea cumplir para poder tener un futuro inclusivo, de paz y justo, en un planeta sano y lejos del cambio climático. En concreto en este vídeo hablaremos del objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Estamos en un momento de la historia en el que varios lugares del mundo se encuentran en violencia constante. Países como Siria, Sudán del Sur y Somalia llevan en guerra varios años y este último se ha unido al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Entendemos que es fundamental que para un desarrollo sostenible las personas no tengan miedo de ninguna forma de violencia y que puedan sentirse seguras hasta el final de su vida. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin este, las personas no podrían hacer oír su voz o luchar frente a la discriminación. Por ello, la administración de la justicia debe ser imparcial y no discriminatoria e independiente de los otros poderes, para que así pueda prestar servicios transparentes, eficaces y responsables. Pero para poder cumplir con los objetivos que describe la ONU, debemos conseguir sociedades informadas y gestionadas con transparencia, y al fin y al cabo, que las instituciones públicas y sus administradores rindan cuentas con la sociedad. Pues solo una sociedad con instituciones transparentes, justas e inclusivas puede existir el desarrollo sostenible. ¿Y la informática qué papel puede tomar en este objetivo de desarrollo sostenible? Pues pongamos de ejemplo la corrupción en instituciones públicas, ya sea judiciales, policiales, etcétera. Si entendemos las prácticas corruptas como secretas, las TIC nos pueden ayudar a realizar rastreos, seguimientos o monitorizaciones en todos los procesos dentro de estas instituciones para que acciones mínimamente sospechosas puedan ser detectadas. Con ello podemos hacer que las tecnologías de información y comunicación sean un punto clave en la transparencia de la administración pública.